Sabe a mierda tu puta canción Sabe a mierda siempre el mismo estilo Por eso siempre busco sonar cabrón Y evitar que me si en algún sitio La ira la fuerza que impulsa el dolor Por eso mis temas son buenos padrino, Y así ya no tenga la misma emoción Hacer estos temas me tienen hoy vivo Mejorando la manipulación de mis gritos Para que me teman solamente por instinto Ya no me siento como si fuese un ser aparte Hoy me considero toda una leyenda andante Ando subidito y luego me llega hasta el cielo Pero son las condiciones en las que hoy me supero Esta mierda me motiva, esta mierda me da fuego Estas son mis condiciones por hogar mi puta infierno Oh! Me toco un descanso Yo miro, analizo y aspiro un nivel Que ninguno pueda superarlo La ira que tengo aquí adentro Es el motivo más puro para acabarlos Y así finalmente quedar satisfecho Con toda la escena en mis manos Un día me pregunté qué pasaría Si cambiara esa tristeza Por toda la ira que he estado guardando Para acabar con estas penas Mezclarlo también con unas buenas barras Y mostrando más mi experiencia Dando como un buen resultado La mezcla de Juan y Maca y el tema Hoy sigo intacto, no importan los daños me mantuve firme a pesar del impacto Como una vez y yo siempre renasco Sintiendo más ganas de fuerte humillarlo Soy un saiyajin explotado por ira Ya no siento nada, ya nada me tira No soy ordinario, no eres necesario Y lo he demostrado, soy, soy extraordinario me mierda tu puta canción, sabe a mierda siempre el mismo estilo Por eso siempre busco sonar cabrón Y evitar que me si llena algún sitio La ira la fuerza que impulsa el dolor Por eso mis temas son buenos para no Y así ya no tengan la misma emoción Hacer estos temas me tienen hoy vivo a la manipulación de mis gritos para que me teman solamente por instinto. ya no me siento como si fuese ser parte hoy me considero toda una leyenda andante Ando subir de luego me llega hasta el cielo pero son las condiciones en las que hoy me supero esta mierda me motiva esta mierda me da fuego estas son mis condiciones por ahogar mi puto infierno